Listo, Adriana, ya estamos al aire. Excelente. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, bueno, bienvenidos a esta nueva edición de, de los actos de Oficería Hackers. Mi nombre es Adriana Paredes. Y bueno, para empezar esta, esta, esta reunión, bueno, este, este encuentro, este, en el que vamos a hablar de emprendimientos legales, con tres invitados que nos van a contar de sus emprendimientos que son súper, súper interesantes. Eh, les voy a contar un poco antes de la comunidad de viaje acá en porque muchos de los que están viniendo en esta oportunidad eh, vienen por primera vez o no entienden muy bien cómo funciona, qué es, cómo participo, cómo me inscribo. Entonces, por eso hemos preparado esta presentación. Es decir, Miki, ¿me puedes ayudar a pasar al siguiente slide? Este, bueno, para empezar, nosotros somos Liga Hackers, eh, Lima, que pertenece a Liga Hackers, que es una comunidad global sin fines de lucro, y nos enfocamos en encontrar soluciones para pro, eh, problemas eh, que surjan en la intersección entre el derecho y la tecnología. Este, ¿Me ayudas a pasar al siguiente, Mickey, por favor? Se fundó en Estados Unidos, en Brooklyn. Actualmente está en 169 ciudades, diría yo, con el último capítulo que se ha inaugurado y que vamos a escuchar más adelante. Y bueno, es el movimiento de innovación legal más grande del mundo. ¿Qué no es Lía de Hackers? No somos una entidad comercial, no somos una asociación gremial, no somos un lobby político, no somos un grupo de investigación en ciberseguridad no hackeamos computadoras, no hackeamos softwares, sino que somos una comunidad de, de voluntarios neutral y somos abierta a cualquier persona que esté interesada en esa intersección. Como les comentaba, somos una comunidad abierta y que no está conformada solo de abogados. ¿no? Este, bueno, de hecho, nosotros en, la, en este capítulo somos abogados, pero quisiéramos expandirnos a ser va eh, a estar conformados por eh, gente que se ha metido en el mundo de tecnología, gente que se ha metido en el mundo del de emprendimiento, a, académicos, investigadores, este, artistas, diseñadores, y a, cualquier perfil que esté interesado, como les comentaba, en encontrar soluciones a los problemas que surgen de ese tema de la intersección de la tecnología y el derecho. Como parte de la organización de la Arctiba, bueno, somos este, quienes habla Adriana Paredes. Eh, Adriana Tapia, Abel Reboredo, Oscar Montezuma, y quienes nos acompañan ahora también, eh, Felipe Gamboa y Miguel este, bueno, Nuestro capítulo fue fundado en el 2018, ¿me puedes? ¿Podemos...? Eh, ahí está. Gracias, Miki. Eh, Liga Hackers Rima se fundó en el 2018, este, y somos reconocidos por Liga Hackers a nivel mundial. Eh, actualmente contamos con más de 1.700 miembros este, en la comunidad, más de 12 eventos organizados y más de 1.000 asistentes a nuestros eventos. Ahí un poco de las eh, imágenes de los eventos que hemos eh, realizado, tanto presenciales o bueno, digitales en estos tiempos de COVID. También tenemos eventos que son este, sin ninguna agenda en particular, simplemente after office y en un eh, con una onda mucho más distendida para conversar y com conocernos como comunidad. Y lo más importante que nos preguntan mucho, este, ¿cómo nos involucramos? ¿Cómo eh, asistimos? ¿Cómo pertenecemos? Es muy fácil. O sea, no hay que inscribirse en ningún lado, no hay que registrarse, no hay que acreditarse. Es una comunidad abierta. Lo único que hay que hacer es este, unirse a nuestro grupo de Slack y buscarnos en Meetup como Lidia Clima para enterarse ahí de todos nuestros eventos, este, sean como ahora, ¿no? Eh, after Office o cualquier tipo de evento que nosotros este, organicemos o cualquier, no solo evento, sino también este, noticias de interés, eh, eventos referidos del ecosistema, este, también lo, puede, lo pueden encontrar ahí. También está abierto a que la comunidad sugiera o proponga algún tema o alguna charla o es más, si es que una persona este, se siente en la capacidad de poder dar o dar una charla, no sé si dar una charla es está bien puesto, pero hablarnos de un tema, este, estamos totalmente abiertos a eso, ¿no? nos escribe por cualquiera de nuestras redes y nosotros encantados. De eso se trata Liga de Hackers, de hecho, de darle plataforma a toda la comunidad para que tenga participación en ese capítulo. Y bueno, eh, hablando del capítulo nuevo que se había incorporado, que les comenté hace un momento, este, le paso el, el micro a Melissa Zupan, de Arequipa Liga de Hackers, que es la última, el último capítulo que se ha conformado Liga Hackers, para que nos cuente un poco más de cómo surge ese capítulo, quiénes lo componen y más detalles por ahí de Arequipa Liga de Hackers. Dale, Melissa. Muchas gracias, Adriana. Voy a compartir mi pantalla. A ver, un momentito. Ya. Bueno, gracias por la oportunidad de, de presentarnos en eh, Legal Hackers Lima, como el primer capítulo que abrió en el Perú. Eh, nosotros somos Arequipa Legal Hackers. Hemos iniciado operaciones, por así decirlo, hace un mes. Eh, hay que tener en cuenta pues, que Legal Hackers es una comunidad global que tiene énfasis en lo que es local. ¿no? La idea es, como bien decías Adriana, generar eventos, ya sean eventos virtuales, happy hours, paneles, discusiones, todo lo que se pueda hacer en la intersección entre Derecho y Tecnología y la gente que esté interesada en estos temas, no siendo necesariamente abogados, sino puede ser multidisciplinario y que deseen pues participar en este tipo de discusiones. Eh, este capítulo de equipo Legal Hackers ha sido abierto hace un mes, de hecho tuvimos nuestro evento de lanzamiento el 10 de septiembre, sobre transformación digital o cultural, y eh, la verdad que estamos muy contentos con la acogida y muy contentos también de formar lazos con, con Legal Hackers Lima y de poder continuar este gran proyecto en el Perú. ¿no? Eh, Legal Hackers pues es la idea de esta comunidad global es también generar clusters locales de difusión de eh, Derecho-tecnología y todas estas novedades que puedan venir con estos temas. Pensamos local para tener una discusión global, ¿no? Eh, tener una diversa mirada del Derecho, soluciones creativas, a problemas... Que si bien son problemas de Derecho, lo cierto es que se nutren mucho de la participación de uh, otros expertos, ¿no? De, de tener a gente en Ciencias de la Computación, gente de negocios, marqueteros... Todos son bienvenidos, ¿no? Entonces... Esa es la idea de Legal Hackers de crear una comunidad diversa, con enfoque local, y que puedan discutir estos temas que son tan relevantes en la coyuntura actual. Eh, nuestro proceso de inscripción ha sido iniciado en junio. Eh, somos cinco founders. Eh, mi nombre es melissa Supán, soy una founder. Está Carol Valencia, Milagros Bedregal, Ángela Valdivia, Edson Pinto y Adolfo Segarra. Todos somos abogados, pero tenemos distintos, eh, digamos, eh, especialidades o distintos intereses, y de hecho, pues, se, se hemos formado un equipo bastante interesante para poder mover estos temas en Arequipa. Somos la segunda comunidad en Perú, y nuestro siguiente evento es en octubre. Eh, vamos a hablar sobre lo que es transformación digital en el notariado. ¿no? Vamos a hablar también con algunos notarios, y algunos temas que tienen que ver con la transformación digital de un área del derecho recontra tradicional, y creo que no cabe duda de que nadie puede decir que los notarios son lo más tradicional que existen, ¿no? entonces vamos a conversar un poco sobre lo que es innovación en, en este ramo. Eh, estamos en Meetup, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn e Instagram, y los invitamos para que nos puedan seguir en estas redes sociales. Eh, también vamos a trabajar con algunos artistas locales, de hecho nuestra, primera, nuestra página web está con, con una artista local volcánica, entonces también vamos a tratar de mover el arte urbano a través de nuestra página web desde la mirada interdisciplinaria que promueve justamente Legal Hackers. ¿no? Eh, eh, la mirada local que queremos hacer es énfasis pues, en, los, en lo que tiene Arequipa. Vamos a hablar sobre... Arequipa es una ciudad minera, definitivamente, entonces vamos a tener temas relacionados a minería y tecnología. Eh, es una ciudad textil, también vamos a tener temas relacionados pues, a eh, innovación en industria textil y temas medioambientales que son súper importantes eh, relacionados a una ciudad pues, que tiene un volcán gigante ¿no? y tiene radiación ultravioleta, una de las más fuertes digamos, en, en el país. Entonces, eh, de hecho, vamos a tener un punto bastante localizado de los temas, de los que vamos a discutir, que pues son relevantes a, a esta ciudad, no perdiendo de lado esta discusión local, siendo parte de una comunidad global como Liga Hackers, ¿no? Eh, nada igual, agradecer nuevamente la invitación de Liga Hackers Lima, eh, tender puentes con ustedes, coordinar eh, eventos en conjuntos y agradecer muchísimo la invitación y el espacio que nos han dado ahorita para poder eh, darnos a conocer a toda esta gran comunidad que se genera eh, interesada en, en estos temas y en participar eh, en estos eventos. Así que están más que invitados a nuestros eventos virtuales eh, eh, que vamos a organizar a lo largo de este año, ¿no? Y bueno, pues cuando la situación mejore y ya se puedan eh, armar eventos locales, también estaremos colgando sobre nuestros eventos eh, locales. ¿Ok? Nada, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, melissa es, eh, Y bueno, y veo ahí también algunos de los miembros de... Al equipo día de de Conectados. Gracias este, también por acompañarnos. Y bueno, con eso, este, nada, vamos a empezar el meetup de hoy. De hoy, el pase a pibe para que nos presente al primer speaker. Hola. Eh, buenas noches con todos. Me alegra mucho ver algunas caras conocidas y, y sobre todo, en tan corto periodo de, de difusión, que esta vez. Batiendo todos los récords ha sido de cuatro días y sin embargo tenemos casi 60 personas conectadas, lo cual no hace sino que revelar el, el, el interés, el entusiasmo y, y, y la urgencia de conversar sobre estos temas en la intersección del derecho y la, y la tecnología. Antes de, de presentar a los panelistas que, que hoy nos acompañan para hablar de entendimientos legales, quiero hacer un anuncio eh, y es que estén atentos porque mañana va a salir la agenda y la plataforma de inscripciones para nuestro siguiente evento, que es Abogados del Futuro, una nueva edición de un evento que el año pasado, creo, marcó un hito en, en la innovación legal en el Perú y que organizamos conjuntamente la Universidad del Pacífico, Psychology y EDP Consultants. Entonces, estén atentos porque es una agenda de, de tres días, donde por supuesto vamos a hablar de, de muchísimos temas alrededor de la innovación legal y con speakers que, que todavía no puedo eh, comentar, pero que estoy seguro van a, a generar muchísimas expectativas. Entonces, dicho esto, eh, hoy día vamos a hablar sobre emprendimientos legales. Y hemos elegido este tema porque cada vez más vemos la aparición de iniciativas que eh, trascienden el esquema tradicional de ejercer la, la profesión. O sea, ya sea porque están dirigidas a un segmento en específico o porque tienen una alta incidencia en el uso de, de tecnología o inclusive por, por una diferencia en cuanto a la, a la cultura. ¿no? Entonces, hoy día eh, nos acompaña Eduardo Taís de Quest Legal, eh, Melina Valle de En Modo Legal y Pedro Vera de The Stoners Lawyers, que eh, gentilmente han tenido... Eh, eh, las ganas y la amabilidad de compartir con nosotros parte de su, jue de su jueves para contarnos sus testimonios y sus experiencias. Entonces vamos a arrancar, les explico la dinámica, vamos a tener presentaciones de aproximadamente 10 minutos cada una. Arrancamos con, con Eduardo eh, que tiene un currículum impresionante en, en, alrededor de, de la tecnología y el derecho, o sea ha estudiado temas de Legal Tech, está certificado en en design thinking, pero además es fundador de Quest Legal, ¿no? una empresa sobre la cual él nos va a contar más y, y, y que estoy seguro nos va a, a llamar muchísimo la atención porque así como Quest Legal están apareciendo ahora este tipo de, de, de eh, proveedores alternativos, como se llama. Luego, Melina Valle nos contará sobre En eh, Modo Legal, un, un emprendimiento dirigido, eh, bueno, ella nos va a contar un poco más, pero eh, focalizado diría yo en el mundo emprendedor y Pedro Vera eh, de Distance Lawyer, nos contará sobre su emprendimiento dirigido a la asesoría alrededor del mundo del, del cannabis ¿no? entonces sin más arrancamos el, el, con el primer panelista que es Eduardo y, y luego de las tres exposiciones por supuesto que habrá un espacio acá para, para conversar así que vayan preparando su batería de, de preguntas Eduardo, adelante Muchas gracias Felipe por tu generosa presentación y gracias a Legal Hackers por la invitación y por el, el excelente trabajo que están haciendo por impulsar el, eh, los esfuerzos por innovar en, en el sector. Eh, bueno, eh, sin más, eh, les presento, voy a compartir mi pantalla. Les presento a Quest Legal. Eh, Quest Legal nace de la unión de dos, dos amigos que, que se unen en en un momento de sus vidas en que estaban, en, en que encontraron eh, la necesidad de, de generar un cambio, ¿no? Mm, eh, por, por razón de nuestras propias carreras, nuestros propios, nuestra propia experiencia profesional, los dos, Marian, eh, quien, quien no, no pudo estar aquí hoy, eh, y yo, pero creo que nos está acompañando al menos este, como espectadora. Eh, nos juntamos porque cada uno de nosotros habíamos eh, encontrado eh, distintas, eh, distintos elementos importantes eh, en, en la práctica del derecho que nos, nos, parecía, eh, nos parecía importante, mejor dicho, eh, poder abordar eh, problemáticas, eh, particularidades de nuestro sector, eh, que, que definitivamente generaban nichos muy, muy interesantes de negocio. Eh, Marian tiene un, un, un background eh, muy extenso en, en estudios de abogados y en gerencias legales de empresas privadas. Y, y bueno, yo tengo el mío en, en, en empresas privadas, organismos internacionales y, y, y, entidad, eh, y entidades públicas. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos al principio? Eh, un, un, un escenario, un contexto eh, en donde a nivel interno del sector, ¿no? tenemos una estructura muy, muy rígida, muy, muy renuente al cambio y a cualquier tipo de innovación. Un, un, un sector sumamente vertical en donde eh, este, eh, se, se promueven las prácticas poco eficientes, una, una cultura que básicamente trata de de, de, de hacer que prevalezcan sistemas tan perversos como puede ser la facturación horaria. Eh, y, y bueno, a nivel externo, a nivel de, de, de digamos, el relacionamiento externo del sector, eh, principalmente hablando de los clientes, pues eh, una poca empatía eh, con, con los problemas que, que el cliente enfrenta. Nosotros entendemos de que el cliente legal es, es un cliente... Eh, que tiene una necesidad particular, ¿no? tiene una, una, un, un, una ansiedad particular por resolver un problema. Eh, y, y entendemos de que, de que pues, es necesario eh, poder empatizar con él, con su problema, y poder ponerse en los zapatos de, de, de esta persona. ¿no? Eh, y, y ya cuando se presta el servicio, ya cuando digamos, se genera la, la relación, eh, pues... Descubrimos que pues, los mecanismos de comunicación, de, de información sobre el, la evolución de los procesos no, es, no son precisamente eh, eficientes, eficaces, no son fluidos. El lenguaje que se maneja es, es muy, muy técnico, el, el cliente no entiende este, pues, la, la jerga legal y pues los abogados somos eh, expertos en, en complicar el lenguaje. Eh, y además de todo, eh, una, una práctica muy poco transparente en, en, lo, que se re, en lo que se refiere a, a rendir cuentas sobre, sobre el trabajo. Entonces, eh, dicho esto, pues nosotros eh, decidimos embarcarnos en esta aventura y, y bueno, lo hicimos a partir de cuatro directrices o cuatro principios que son básicamente... Eh, Trabajar bajo, bajo un modelo eh, del New Law o de innovación, ¿no? Un modelo disruptivo que busca eh, apartarse de, de, del modelo tradicionalista de, de servicios legales, ¿no? eh, Eso eh, va con, con, con un ánimo de, de transformar, ¿no? De lograr una verdadera transmutación este, de, de la experiencia tanto para abogados como para clientes, ¿no? porque entendemos que un abogado que trabaja en forma mucho, mucho más eficaz, que se sabe comunicar con su cliente, pues eso lo que genera es un cliente más satisfecho, un cliente más, eh, digamos, mejor, mejor satisfecho en sus necesidades. ¿no? Eh, y eso también va con el hecho de simplificar todo el trabajo legal, todo lo que involucra la práctica jurídica, este, y, el, el, y, y con ello también va la gestión no solamente del, del, del, de los casos o de los proyectos legales, sino también la gestión del lenguaje, del mensaje que el abogado debe darle al cliente para que el cliente pueda eh, estar permanentemente informado. Eh, y esto lo ponemos como un, como, un eje, como, como un eje central de nuestro servicio. Por supuesto, el uso de la tecnología a estas alturas, en el siglo XXI, pues, o sea, eh, quien, quien no se vale de la tecnología para, para sistematizar y automatizar eh, su trabajo, este, pues, eh, se, se queda, ¿no? Entonces, definitivamente, nuestra visión desde el primer momento fue eh, poder digitalizarnos eh, y, y migrar al espacio cibernético. Y, eh, y bueno ya entrando un poco más hacia la parte operativa de cómo, cómo íbamos a lograr esto, eh, pues establecimos dos modelos de negocio. Eh, el primer modelo es un marketplace jurídico donde básicamente se trata de conectar clientes con necesidades particulares, con abogados eh, que están capacitados para atender esas necesidades. Y eh, por, por otro lado, un, un software de gestión, un software de, de abogados, donde el abogado no solamente puede gestionar eficientemente su trabajo, puede gestionar sus casos y sus proyectos, sino también puede eh, asegurarse de que su cliente esté permanentemente informado, de que toda la evolución, el desarrollo de, su, de, su, de, su, de sus procesos, eh, estén debidamente eh, eh, comunicados a al cliente. Y, y bueno, explicándolos un poco más, en forma más puntual sobre el marketplace, eh, pues ba, eh, básicamente yendo a, la, a, a una descripción muy breve de en qué consiste, colocamos, como decía, abogados eh, con, una, con una red de, de, perdón, colocamos a clientes con una red de abogados especializados en, en, en determinadas materias. Eh, con cada uno de estos abogados, nosotros eh, negociamos un esquema tarifario que resulta bastante atractivo y bastante competitivo para el mercado. Eh, nosotros en este marketplace, eh, además de, de, de, de realizar el match, ¿no? de, de hacer la, la vinculación, la colocación, lo que hacemos es acompañar al cliente de principio a fin, ¿no? Y eso lo hacemos precisamente para, eh, para asegurarnos de que nuestros principios eh, y nuestras directrices se cumplan en todo momento. Y precisamente por eso es que creamos el software que tenemos también. Entonces eh, la idea es que es que nuestro nuestro rol pues es, esté, eh, esté asegurado de, de principio a fin. Eh, nos aseguramos de la, de la calidad del servicio precisamente eh, conociendo muy bien a nuestros abogados y, y, y pues seleccionándolos eh, en forma rigurosa, ¿no? porque finalmente el servicio que ellos prestan también es, eh, en, en el servicio que ellos prestan está nuestra, nuestra cara, nuestra reputación, nuestro nombre y como les mencionaba, eh, el software es, es prácticamente el, el protagonista de, de este servicio, ¿no? O sea, el, los abogados que trabajan en nuestro Marketplace se valen del software para poder, eh, para poder prestar su, sus servicios. Y yendo hacia el segundo, eh, hacia, hacia la segunda línea de negocios, eh, que, que realmente se creó eh, en forma reciente, hace unos meses, cuando desarrollamos el software, cuando... Tuvimos que invertir innumerables e incansables horas diseñándolo y, y bueno, eh, desarrollándolo. Eh, comprendimos de que, la verdad, el producto es bastante bueno. Es, eh, no, no, no tienen absolutamente nada que envidiarle a cualquier otro software del mercado. Eh, y, bueno, o, eh, digamos, habiéndolo diseñado abogados peruanos, eh, con, con entendimiento, pleno entendimiento del, del, del negocio jurídico en el Perú, pues es bastante bastante adaptado a, al trabajo del abogado peruano entonces eh, básicamente describiéndolo brevemente el, el software gestiona el trabajo eh, del abogado eh, los casos y proyectos de todos los abogados eh, digamos, hablando y, y digamos, eh, cuando digo todos los abogados, me refiero a abogados de todas las especialidades, ya sean procesalistas, ya sean abogados consultores, ya sean tributaristas, eh, laboralistas, etc. O sea, en realidad la estructura del software está diseñada de forma tal de que puede adaptarse a cualquier trabajo, cualquier dinámica de trabajo legal. Eh, la ventaja que tiene el software, por supuesto, es poder sistematizar el, el trabajo y los documentos relacionados al, al, al, a los casos, a los proyectos, en un solo lugar, en un solo, en un solo entorno digital. El software tiene la particularidad de tener una interfaz para el abogado y también para el cliente. Y Cuando hablo de cliente, hablo no solamente de un cliente corporativo, sino un cliente persona. ¿no? Eh, la idea es que el software sea, y, y a eso voy también después, el software es, es bastante intuitivo, es muy amigable, es muy digerible, Está diseñado de forma tal, bajo los principios del, del legal design, para hacerlo muy, muy, muy adaptable al, al, al usuario final, este, al, a, hablando del usuario como persona natural o jurídica. Eh, bueno, todo, por supuesto, este, todo se almacena en la nube, o sea que es, es, es eh, altamente práctico para navegar eh, en el software mejor dicho, el software es altamente práctico eh, eh, para navegarse en, en, ya sea en, en, en la oficina, en, en un café, etcétera, desde la laptop. Permite un control del tiempo, ¿no? Tiene un, una función, una herramienta de recordatorio, de control de el trabajo, en función alertas. Y, eh, y, bueno, es fácilmente adaptable a cualquier, a cualquier entorno legal, como, como mencionaba. Y para... Mostrarles, porque dicen que una imagen vale más que mil palabras, eh, les muestro brevemente dos videos promocionales. El primero es sobre el, um, el Marketplace. Eduardo, no estás compartiendo el video, estás compartiendo la pantalla de la presentación solamente. que tengo que... Ahora sí. Mil disculpas. Y finalmente, para mostrarles el, um, el video de, de Alex, del software, que tiene una pequeña demo también. En la feria Nexo Inmobiliario Online, nuestro sueño es estar más cerca de los tuyos, de los que viven solos y no tan solos, de los que acaban de unirse o de los que llevan varios años juntos. listo No sé si, bueno, esos son los dos videos promocionales. Eh, y bueno, simplemente como, como, última, como último anuncio, el, el, el software lo hemos lanzado recién hace unos meses. Hemos pasado por una, una fase de, de, eh, de pruebas finales y de upgrades. Eh, nuestros, los abogados de nuestro marketplace han sido los principales socios en, al... al en lo, que, en lo que se refiere a, a, a poder habilitar las herramientas más, eh, más adaptadas a, al, al trabajo del abogado y, y, este, y las que son mucho más útiles y más prácticas. Y bueno, en este momento el, el, el producto ya está listo, lo estamos ofreciendo y pueden ingresar a nuestra página web eh, www.questlegalperú.com. .questlegal y con el mayor gusto les ofrecemos un, un demo eh, para, para que lo conozcan y lo prueben. Estamos este, ofreciendo tres meses de prueba gratuita. Eh, y planes bastante competitivos porque eh, una, una, una de las características del software es que lo estamos dirigiendo exclusivamente a abogados independientes, a estudios de abogados boutique, estudios... Eh, de nivel intermedio y, y, y estudios pequeños eh, y, y precisamente nuestros precios reflejan ese, ese segmento. Eh, y bueno, nada ¿no? quedamos ya nos a cualquier consulta, pregunta o inquietud. Muchas gracias. Gracias Eduardo, de hecho ya hay una pregunta de, de José María que la puedes ir viendo en el chat para que ni bien arranquemos la sección de preguntas puedas eh, responderla. Ahora me alegra presentar a, a, a Melina Valle de en Modo Legal. En Modo Legal es una consultora enfocada en emprendimientos, en las distintas etapas de, de un emprendimiento, entiendo. Y a mí me gusta mucho por, por la claridad con la que transmite el mensaje legal ¿no? o el consejo legal. De hecho, les recomiendo seguir su página en Instagram, que creo que es una manifestación excelente de, de empatía, ¿no? porque la comunicación es tan clara y tan dirigida a, al, al destinatario de, de, de los consejos legales para el, para el cual está dirigido en, en modo legal que, que, que me gusta muchísimo. Así que Melina, nada, eh, dale con tu presentación y igual que con Eduardo, luego de las tres presentaciones abrimos la conversación con todos. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias Felipe, alía eh, Hackers por la invitación y bueno, por tus palabras también. Eh, y sí, voy a compartir un ratito la pantalla. Para. No sé si se ve ahí. Eh, Felipe, una sí, pregunta. ¿todavía. ¿Se ve la pantalla? Todavía, todavía no se ve la pantalla. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Sí, ya. Bueno, este. Eh, para empezar la presentación, quería empezar con, con esta carta, este correo, no esta carta, este correo que me llegó hace poco eh, de una persona que quería practicar en el modo legal, que no la conozco, que no me conoce, y en verdad quería empezar con esto porque fue algo que me marcó y realmente significa eh, bastante que el propósito de modo legal eh, se, ta, se está transmitiendo y se está convirtiendo en lo que realmente esperaba de este emprendimiento, ¿no? Que es este esto que justamente ella lo puso en pocas palabras, ¿no? Puso eh, lo que me gusta de modo legal es la empatía de sus testimonios y las ganas de ayudar a los emprendedores. Sueño con algún día poder trabajar en una consultora legal tan innovadora e interesante como el de ustedes. Cuando puso sueño con algún día yo cuando pienso en algún lugar donde, no sé, pienso en Google, en, en algún lugar increíble para poder trabajar y que una persona realmente tenga ese interés y esa aspiración de trabajar en el modo legal para mí fue como eh, gratificante, pero también una, o sea, una responsabilidad. Eh, pensar que, que estoy llegando de esa forma y a través de un modo legal estamos generando un impacto positivo este, de lo que hacemos y de la forma en que queremos transmitir el derecho. ¿no? Entonces, significa que eso está muy alineado a nuestro propósito, que justamente está súper claro en, este, en cada en cada este, contenido que hacemos o incluso en cada comunicación que tenemos con nuestros clientes, en cada reunión, es justamente impactar positivamente en los emprendedores, eh, fomentando la importancia de este orden interno, que a su vez este, el orde, este orden realmente permita una sostenibilidad, una rentabilidad a largo plazo, que no sea algo cortoplacista y que... De todas maneras, este, cuando tú logras un tema sostenible y una rentabilidad, pero basada en un tema formal, en un tema de ordenamiento, esto va a trascender en una mejor empresa, en una mejor relación con tus trabajadores, con tus clientes. Y esto va a hacer que tengamos una sociedad más formal, más justa, y a la vez un producto que de repente puedas triunfar en el mercado porque tiene una adecuada base que, que lo sostiene, ¿no? Y que no llega a un punto en el que de repente ya no puede seguir creciendo porque es, tiene la, una parte formal, una parte informal y esto no le permite despegar, ¿no? Entonces, realmente lo que queremos es impactar en los emprendedores y que eso a su vez trascienda en una mejor sociedad. Y todo eso se basa en un vínculo que, que tenemos que está basado en tres temas importantes. La empatía con el emprendedor, pero también con... Es, este, con el emprendedor no solamente en una etapa inicial, sino también aquellos que ya tienen empresas más grandes, pero que también empezaron de, de repente de alguna forma con esta forma eh, de alguna manera de esta manera de, de empezar un poco este, desordenada, eh, el tema de la horizontalidad. Eh, creemos que ser abogado muchas veces se ha visto como que, uy, no, el abogado que lo sabe todo, el abogado que me habla en difícil, el abogado que no me sabe explicar qué más es lo que me confunde, que en verdad lo que me, me explica eh, o lo que me preocupa en lugar de lo que realmente me da la solución, ¿no? Entonces... Creemos que tiene que ser simplemente nosotros tenemos un servicio y este servicio está puesto a la sociedad, al cliente, y, y de una manera muy, muy horizontal y desde un punto de vista de, de, ok, yo también soy una abogada emprendedora, tú también eres un no emprendedor, y bueno, juntemos, hagamos sinergias para que realmente esto este, termine en un producto legal positivo para tu empresa. ¿no? Y finalmente el tema de la comunicación, para nosotros es básico el tema de la comunicación en lenguaje que utilizamos, tiene que ser justamente enfocado en el tipo de cliente que tenemos, que es el emprendedor, que busca una respuesta práctica, una respuesta útil, eh, informada, pero sin esta um, complejidad en la comunicación que a veces a los abogados desde la universidad este, nos... Este, nos, este, nos enseñan a, a tener o a mostrar, ¿no? Tenemos eh, dos tipos de clientes a nuestros servicios, tenemos uno lo que es asesorías a emprendedores, tanto tradicionales y startups, pero startups en early stage, en sus primeras etapas, en temas corporativos y contractuales, y damos un especial énfasis en, el, eh, en lo que es acuerdos de socios y prevención de conflictos internos. Esto de acá lo voy a contar de repente un poco más adelante, pero este énfasis se debe incluso a una experiencia personal con, con un emprendimiento que tuve que no tenía nada que ver con el tema legal, pero que la falta de acuerdo entre socios, la falta de claridad en el propósito, la falta de, de tener las cosas, las reglas claras sobre la mesa, te puede jugar en contra. Y le juega en contra a muchos emprendedores, inclusive en etapas muy avanzadas. O inclusive lo que sucede muchas veces en las startups es que eh, los inversionistas eh, terminan sintiendo un poco de desconfianza en esta falta de, de comunicación entre los socios, ¿no? Entonces, hay muchas cosas importantes que hay que ver y es un tema que de repente no se ha fomentado lo suficiente entre emprendedores, pero que nosotros de modo legal creemos que es una herramienta sumamente importante y necesaria para cualquier tipo de emprendedor, ya sea tradicional o startup. Y como decía, tenemos esta perspectiva de ser ¿Ok? Desde abogado emprendedor y cliente emprendedor en, en cómo nos relacionamos y cómo mi experiencia también puede servir a, a otro emprendedor. Y tenemos otro tipo de clientes que son empresas corporativas peruanas y empresas extranjeras con capital en Perú y es, los asesoramos en temas societarios, tributarios y laborales y esta, este tipo de clientes los asesoro con otro con alianzas con otros abogados con los que vemos estos este, temas que son un poquito más complejos, ¿no? Pero todos están basados en el mismo propósito y en los mismos valores. ¿Cómo nació, en modo legal? Bueno, esta pregunta... Eh o mejor dicho, la respuesta a esto la he estado pensando bastante, eh, porque es bastante larga, pero creo que sería motivo de, de, otra este, de otro Zoom, porque me han dicho que solo tengo 15 minutos, así que <ríe> lo voy a hacer súper corto. Eh, en modo legal, normalmente, digamos que nació hace un año, un poquito más, pero la idea... Eh, Nació muchísimo antes. Nació, como dije, de un fracaso personal respecto a un emprendimiento que me que fue una lección súper importante, que a pesar de ser abogada, eh, no, este, no puse en marcha aquello que de repente pudo haber servido para evitar que las cosas terminaran de la manera en que de repente terminaron, ¿no? Pero como toda en la vida, y como lo dicen ya suena cliché pero es real, de todo fracaso sale un aprendizaje y una oportunidad. Entonces eso sumado a mi experiencia legal de más de 10 años como, eh, en, en Derecho Corporativo y los últimos 5 como gerente legal, en la que tienes mucha experiencia en el tema de ordenamiento interno, en temas societarios, en temas eh, muy propios que suceden del día a día de gestión eh, del tema legal que te llegan a a saber resolver rápidamente este, y a otra velocidad y a contactarte con otras áreas en las que tu lenguaje debe ser este, muy aterrizado y muy claro, es que, bueno, todo esto se sumó a la idea de, crea, de crear esta empresa, ¿no? De poder transmitir mi experiencia a otros emprendedores para que no pasen por lo mismo de prevenirlos y a su vez de fomentar el ordenamiento interno este, de sus emprendimientos para aquellos que realmente quieren crecer bien, como decimos en, en, en nuestras páginas y en nuestras redes, ¿no? Aquellos que realmente quieren emprender bien. Porque siempre va a haber personas que de repente no, siempre van a vivir con el tema de la informalidad. A esos, definitivamente, a esos emprendedores no vamos a llegar. Pero sí hay emprendedores que quieren hacer las cosas bien y que sí necesitan y saben que la única forma de lograrlo es a partir de tener un ordenamiento interno legal eh, básico que les sirva para, para el despegue. Bueno, ¿quién, ¿quién está detrás de Modo Legal? En principio, eh, soy yo como la founder de, de Modo Legal, que realmente me apasiona muchísimo el tema de la creatividad, pero es en una etapa en la que te das cuenta que la creatividad y lo que te enseñaron en la universidad como que no encaja. Y a través de un modo legal tengo la oportunidad de, de juntar estas, estos dos temas que me gustan mucho, ¿no? La, mi experiencia legal, el tema de, de solucionar, el tema de prevenir eh, problemas dentro de, de la empresa desde el Punto de vista legal y a su vez el tema de creatividad, ¿no? A través de la comunicación, ¿no? Y la comunicación a todo nivel, no solamente a través de las redes o del tema, de, digamos, de marketing, pero también a la comunicación interna con mis clientes y todo tipo de, de comunicación que tengamos este, está basada en un tema de, de creatividad, nuestros productos también. Entonces, y esto generar que, que la marca como un modo legal eh, genere un impacto positivo en la sociedad. Me acompaña en esta aventura Lorena, eh, que es mi diseñadora gráfica, que es con quien trabajamos todo este tema, y me encanta que, que me ha, nos ha costado encontrar, y le puede pasar a muchos abogados que de repente están más alineados al tema de New Law, que de repente les cuesta un poco que, que otras personas de otras este, carreras entiendan que no quiero que me hagas como que lo típico del abogado, es como... Quieres dar como que otra imagen, este, tu enfoque quizás es otro, y, y bueno, es importante encontrar a alguien dentro de tu equipo que pueda entender esta forma distinta de, de querer este, ejercer este, el derecho y bueno, en alianzas con otros abogados tributaristas, como VST como Studio, abogados corporativos, laborales, y hace poco hemos este, empezado con estudios de mercado para que no es un tema legal para empresas extranjeras, y bueno, eso también lo trabajo con, con un grupo de, de profesionales referidos a temas comerciales. Es lo que más me motiva, ¿no? Muchas veces cuando uno emprende, tiene que encontrar esa motivación que te va a despertarte y decir, ok, eh, porque estás tú solo. Tú eres el único motor, eres la única batería para tu emprendimiento. Eres el único que le va a dar punche. Si tú, si tú no tienes las pilas, tú no tienes las ganas, eh, no va a avanzar. Entonces, tienes que realmente encontrar lo que te motiva. Y lo que a mí me motiva... Eh, en el modo legal, uno es conectar con los emprendedores, a través de mi experiencia es sumamente enriquecedor, y tú es un cambio cuando tú le cuentas a un emprendedor que tú pasaste lo mismo, cuando le cuentas a, a tu cliente que, mira, a mí me pasó lo mismo, esta es la solución, es conectas de otra forma, es distinto. Eh, otro tema que me encanta es el romper paradigmas en lo relacionado al lenguaje o comunicación legal. Como, como dijo Felipe, este... Nuestra comunicación realmente trata de ser muy directa, muy aterrizada, hemos, realmente hemos creado cosas como acuerdos de socios a través de un juego de Mario Bros, como para que más o menos digas, ok, por aquí voy, no por aquí es game over, ¿qué pasa con...? Por ejemplo, ¿no? una pregunta es, ¿qué pasa si reparto utilidades? Yo sí quiero repartir utilidades, no, yo, yo me lo quiero este, comer todo en el sueldo, no hay yeah, game over, ¿no? Entonces, no, yo quiero reinvertir, mejor dicho, yo quiero reinvertir, no, yo quiero ponerme un sueldo súper alto, por último, quiero repartirme todos las, los dividendos. Entonces, ahí hay temas claves que a través de un juego, porque es una conversación difícil también entre, entre socios, ¿no? Entonces, creamos ese tipo de herramientas para los emprendedores, para que realmente puedan este, servirles herramientas legales, pero a través de una, un lenguaje y de una forma de llegar a ellos diferentes, ¿no? Después tenemos, por ejemplo uno de mis favoritos, que es Radio Romance Contractual, que son cartas de, de emprendedores eh, muy románticas, y bueno, las respondemos de una forma muy romántica, pero por problemas justamente de, de o con sus trabajadores, o con sus socios, y bueno, y así tenemos este, bastante contenido y bastante formas de comunicación este, distintas, ¿no? Y otra cosa que me motiva, y... Eh, eh, ser parte de esta ola de cambio positivo e innovación en el sector legal. Eh, realmente siento que es una realidad que el mundo legal se está transformando en todo el mundo. Y ser parte de esto, poder eh, un poco ver lo que sucede en el mundo y, y darte cuenta que, ok, de repente sí estamos en, en el camino que... ...que quisiéramos respecto a mi carrera, que sí hay oportunidad de hacer algo distinto, es, es la oportunidad de salir de, de lo que me enseñaron en la universidad, de dónde debía ir, cuál debía ser mi camino, quizás hay otra forma de hacerlo... Eh, es el tema por ejemplo del legal design y, y, y, y el y legal tech y tantas cosas sumamente interesantes de la mano de la innovación e innovar no solo significa tecnología o sea pues innovar de diferentes maneras es sumamente interesante poder ser parte de, de querer ser parte de, de, de este cambio no y creo que cualquier abogado en, en cualquier etapa de su carrera lo puede hacer de diferentes maneras qué ha sido lo más complicado lo más complicado ha sido el pricing. Eh, nosotros, o oh, mejor dicho, yo tenía súper claro que no podía ser eh, facturable por horas, jamás. Entonces, eh, empezamos a ver qué, qué tipo de pricing podíamos poner, porque aparte teníamos que tener claro que íbamos a, a un tipo de mercado, a un grupo, eh, que es en los emprendedores, que claro, eh, el presupuesto no es, no es el mismo que de repente otro tipo de, de clientes no Con de, de, de otros tamaños de otro tipo de nivel de inversión eh, pero a su vez también la complejidad de ellos tampoco es algo tan este, digamos tan complicado eh, de, de manejar no también son cosas que, que a veces se repiten ¿no? por ejemplo se repite últimamente mucho hemos tenido temas de NDAs mucho de acuerdos de confidencialidad eh, tenemos acuerdos de socios también cada vez a partir de la cuarentena también ha habido bastante movimiento en ese sentido entonces lo que nosotros nos demoró digamos varios meses ya este ya más o menos habrá sido unos tres cuatro meses en aterrizar porque nos costó, o sea, me costó bastante poder este llegar a tener un pricing list de los productos legales, ¿no? De cómo estructurar, qué tipos de productos legales, de acuerdo a la complejidad, de ahí nosotros manejamos un costo y este, si es de acuerdo al tipo de producto que tú, que tú necesites para lo que son nuestros clientes emprendedores. Para lo que son nuestros clientes más corporativos, sí, tampoco tenemos horas facturables y manejamos temas por proyectos, ¿no? Entonces, siempre el, el costo del servicio está claro. Y siempre lo va a estar. O sea, algo que nosotros queremos siempre es que sepan desde el día uno cuál va a ser el costo del servicio. ¿no? Entonces, eh, eso fue lo más difícil quizás de estructurar para, hacer, eh, para llegar a un punto medio, en tener un muy buen producto, un producto superior, con mucha experiencia, pero a su vez llegado a un, este, a un tipo de cliente que, que, que le sea accesible, y que cumpla con nuestro propósito de querer realmente apoyarlo, ¿no? Entonces hay que, hay que sacrificar. Entonces, eh, bueno, en nuestro caso, eso fue el, llegar al punto medio fue lo más este, complejo de todo. Otro tema complejo fue romper prejuicios, pero esos prejuicios que uno tiene cuando sale de la universidad y te dicen, este, bueno, no tú, este es tu camino, ¿no? Y, y bueno, mi camino fue, por ejemplo, el derecho corporativo, ¿no? Y pensé que iba a seguir siempre en este camino, y que el tema del emprendimiento legal me sonaba como que... tenías, Uno tiene a veces sus propias este, prejuicios o paradigmas que... Que poco a poco vas rompiendo y que la vida te va enseñando que hay que tú puedes hacer tu propio camino, entonces eso ha sido quizá algo complicado también eh, personalmente para de repente lanzarme y de repente poner pues un contenido que tenía Mario Bros para un tema como este tema, ¿no? de acuerdo socios y, y me preguntaba pero de repente no, no va, no, esto no se ve tan legal, pero vas rompiendo, ¿no? vas este el tema es lanzarte. Así que creo que eso ha sido algo eh, muy complicado, pero también este, muy gratificante de poder romper. ¿Qué se viene? Bueno, se viene un nuevo producto para emprendedores, que es en modo despegue, que es un... En realidad he estado en... Todavía no lo he lanzado oficialmente, pero bueno, aprovecharé este, el día de hoy para, para lanzarlo y explicarlo. Es un, digamos, es un producto digital, es un mapa virtual en la que a través de una asesoría personalizada recorremos eh, las diferentes etapas de formalización en un solo recorrido. Eh, damos todos los datos, toda la información, todo para que finalmente tú, el, el emprendedor se lleve toda la información empaquetada de lo que necesita, pero que él lo haga, o sea, él mismo lo haga, él mismo sepa este, con quién hacerlo, cómo hacerlo, porque actualmente hay muchas plataformas digitales, no necesitas un abogado para hacerlo, pero lo que sucede es que a veces... Si bien eh, pueden encontrar la información está, eh, pueden encontrar la información, la información está como, no está consolidada. Entonces, buscamos justamente darles toda esa información eh, súper útil para que de repente eh, no lo quieran hacer en ese momento, pero sí sepan qué hacerlo, cuáles son las opciones que existen, qué son las opciones que mejor se acomodan a lo que ellos necesitan. Y asimismo, no solamente para los emprendedores iniciales, sino también para que ellos que de repente ya tienen un negocio, pero el negocio lo tienen informal y necesitan poner en orden. Entonces, no tampoco saben por dónde empezar, qué les conviene. si tengo este A veces son preguntas que... Eh, que de verdad que, que genera que se confundan y terminan formando de repente eh, de alguna forma en que no les convenía para el tipo de negocio que tienen, ¿no? Entonces, lo que nosotros justamente queremos darles es eh, un, ser sus guías como un guía de museo y darles, recorrer los diferentes pabellones o diferentes eh, muestras de que existe para el tema de la formalización. Otro producto eh, que estamos preparando es un producto para nuestros clientes corporativos ligados más a temas de legal tech. Y finalmente, como parte de nuestro propósito, nosotros tenemos eh, la idea de modo legal es tener alianzas con asociaciones sin fines de lucro. Y justamente un porcentaje de nuestras ganancias de modo despegue van a ir para pintarnos sonrisas, que es una asociación que eh, se, tiene como objetivo... este Brindar asistencia al adulto mayor en, en estado de necesidad, ¿no? En, en asilos del estado. Y muy pronto van a hacer una revalorización a través de emprendimientos, de lo que ellos saben. Entonces, nos gusta mucho la... El propósito que tienen, y bueno, a partir de, del lanzamiento oficial del modo de despegue, vamos a dar un porcentaje de, de, de todo con, con ellos. ¿no? Entonces, nuestra idea es, por cada producto, poder este, tener una alianza con diferentes asociaciones sin fines de lucro y poder este aportar no solamente con el emprendedor, sino de una manera también este, directa con otras asociaciones que, que están aportando y que realmente queremos que haya una sociedad mejor. Y finalmente les voy a dejar, este, porque ya me voy a pasar, <risas> el top 5 de emprendedores legales. Eh, ¿Qué creo yo que, que, que debe, si quieres emprender en, en el sector legal, cuáles son como los 5 tips que te puedo dar? Uno es que sean ustedes mismos. No traten de imitar a ningún otro abogado, no traten de ser como alguien más. Sean... Ustedes mismos, hagan lo que realmente a ustedes los motiva. El segundo punto es identificar tu propósito, que está muy ligado al primero. Eh, el propósito para mí tiene que partir, eh, no es el propósito de la empresa, el propósito de la empresa es consecuencia del propósito que tú tienes como persona respecto a lo que tú quieres lograr. De repente tú quieres que para tus hijos, eh, quieres que, que, que trascender a través de, no sé, una sociedad eh, más ordenada, o tú quieres que, eh, no sé, diferentes propósitos que puede tener cada persona en la vida, que va más allá del tema económico, y que eso se alinee al propósito de tu empresa. Y, y eso lo va a definir, lo va a identificar, lo va a hacer distinto. Porque no todos tenemos el mismo propósito, no todos partimos de lo mismo, pero si es algo positivo, de hecho eso va a trascender a la empresa y, y, y lo va a diferenciar. Otro punto importantísimo que no nos enseñan en la universidad y que debería enseñar en la universidad todos los abogados porque finalmente nosotros prestamos un servicio, es segmentar bien tu mercado. Quizás se nos enseña a segmentar de repente por tamaño de empresa, ¿no? no ¿Cuánto me factura esta empresa? Y eso normalmente lo terminas viendo, termina afectando la manera en que lo segmentas. O en todo caso, de repente por la especialización que tú has estudiado. Pero... Eh, hay más allá. O sea, el tema de segmentar tu mercado, hay muchos más nichos de, de mercado de los de lo que uno se imagina. Entonces, por ejemplo, mi nicho puede ser el tema de emprendedores. Ok, pero dentro del tema de emprendedores hay otra gama. Es como abres, es una caja de Pandora. Abres y empiezas a ver que tienes los emprendedores que están en diferentes etapas. Tienes los emprendedores iniciales, los que recién van a empezar. Para ellos tienes que crear un tipo de producto muy específico. Después tienes los emprendedores que están un poco más avanzados, pero que están desordenados y que ese desorden lo frena y no los permite arrancar. Por ejemplo, hemos tenido clientes que de repente tienen... Diferente, o sea, el contador les recomendó una forma de llevar su contabilidad y eso al final tributariamente los está matando. Entonces, ahí necesitan un, otro tipo de servicio, otro tipo de ordenamiento. Y finalmente tienes también a las startups que tienen otro objetivo. que tienen, Su objetivo es atraer eh, inversionistas, generar confianza, saber este, temas de métricas, etcétera. Entonces, este... Este mercado, aunque no lo crean, eh, perdón, es, perdón, el tema de la segmentación es sumamente importante. Eh, y finalmente los últimos dos es piensa global. Es, eso es básico en cualquier emprendimiento. No solo pienses en, en clientes permanentes, bueno, piensa siempre el global. Siempre hay algún emprendedor en alguna otra parte del mundo que... Ha, que que de repente le interesa invertir en Perú y que está creciendo, de repente en Colombia y quiere venir a Perú, no. Piensa siempre en global, en cualquier nicho y en cualquier tipo de emprendimiento en el que te encuentres. Y finalmente, algo que a veces a los abogados nos falta, habilidades blandas. Es muy importante, pero habilidad, las habilidades blandas tienen que ser reales. Eh, porque si tú finges eh, empatía, eso se va a notar. Si tú finges eh, algún tipo de habilidad blanca que de repente no estás manejando bien, eso se nota. Como que se huele, ¿no? Entonces, realmente el abogado tiene que trabajar en, en, en el tema de ser, este, en, realmente en este tema valga la redundancia, de, de, de manejar bien sus, sus habilidades blandas y, y gestionar mejor este, qué es lo que lo motiva y de qué manera se conecta con, con sus clientes de cualquier tamaño, ya sea en un estudio, dentro, de tu, dentro del tema corporativo, eh, es, es sumamente importante. Bueno, eh, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, nada, te doy el pase. Felipe. Gracias Melina, ya puedes dejar de compartir tu pantalla. Sí, sí, sí, Y, ya. y gracias por, por contar tu testimonio, pero también por compartir los planes de, en modo legal. Ahora voy a presentar a, a Pedro Vera, el fundador de Doctor D The Stoners Lawyers, y además mi amigo, o sea, su borra. Y debo confesar bueno, que Pedro es mi amigo, quien conozco hace muchos años, porque estudiamos eh, Derecho juntos en La Católica y después coincidimos en, en una certificación en Legal Project Management. Y hace unos meses, eh, una mañana, recuerdo que Pedro me llama y me dice que quería conversar sobre esta idea de fusionar el derecho con la marihuana. ¿no? Yo, por supuesto, acepté y le dije: Hablemos, ¿qué te parece hoy día a las cuatro? Y lo que voy a contar no es una exageración. Me dijo, brother, hablemos, pero a las 4 y 20. Y yo creo que fue un buen augurio. Si es que alguien no entiende qué significa eh, las 4 y 20, le sugiero google 4 y 20 y cannabis. ¿no? <ríe> Buena pregunta de Miki, no estaban fusionados ya. Así que Pedro, adelante, eh, cuéntanos sobre y son los loires y lo que has venido haciendo y, y, y el espacio virtual estudio. Estás en mute, estás en mute. Y ahora sí, me había silenciado. Ya, este, primero, muchas gracias por la invitación, Pipe, este, bueno, ahora no utilizamos tanto el término marihuana, sino que preferimos eh, denominar cannabis, en realidad marihuana es un término despectivo que se ha normalizado, pero en término técnico es cannabis. Este, y efectivamente eh, la, las 4 y 20 son una hora simbólico para lo que se denomina la comunidad canábica. Eh, yo quería rescatar las dos presentaciones anteriores porque hay muchas cosas de las que ellos vienen haciendo que a mí me gustaría hacer. No, yo no he tenido el presupuesto eh, ni me dedico al 100% a esto. Quería presentarme un poco, voy a eh, compartir, creo que estoy compartiendo pantalla, ¿no? Eh, me has inhabilitado la función para los participantes pero si mientras voy haciendo una introducción me habilitas eh, eh, para mostrar un poco lo, lo que hago por favor Miki eh, por favor, tú puedes habilitarlo porque a mí no me permite a, a lo que iba es eh, digo eh, <risa> trabajo hace eh, como dice Pipe más, más de 10 años como abogado en realidad trabajo en el sector minero eh, soy jefe de de asuntos legales y, y de cumplimiento en en cómo se llama en una compañía minera y este había trabajado muchos años antes en otra compañía minera o sea mi experiencia es en explotación de recursos naturales y tengo una especialización en derechos del medio ambiente y los recursos naturales pero en realidad este claro como mencionaba eh, en, se mencionaba en la presentación anterior eh, obviamente uno tiene que encontrar lo que le gusta, ¿no? a mí la minería me gusta, la explotación de recursos naturales me gusta, pero les podría decir que me gusta más el cannabis. Entonces, este, lo que viera que era un nicho totalmente virgen, no explotado eh, y que a nivel mundial, que es un tema importante hoy por hoy que uno se tiene que mantener informado de cuáles son las tendencias en regulación de ciertos aspectos a nivel mundial, el cannabis tiene una regulación no tan distinta a lo que existe en Perú, pero en Perú sí existen una serie de paradigmas alrededor de esta planta que hacen que, que el tema sea tabú y que el conocimiento en cuanto a la regulación sea pobre y que se haya, este, vamos a decirlo así, permitido que el tema sea controlado por una institución que no tiene atribución para hacer calificación jurídica, le hace la policía. Y lo que se termina eh, o lo que termina ocurriendo es una vulneración sistemática de derechos fundamentales de los usuarios. Porque no sé si ustedes lo sepan, probablemente muchos sean abogados, pero si yo les pregunto si consumir cannabis es ilícito, muchas personas me dicen que consumir cannabis es un delito. Que fumarse un cigarrillo de cannabis en la vía pública es un delito. Entonces yo los invito a los que piensan eso a que busquen las normas en las que se indica que eso es un delito. Porque... A mis clientes les pasa a diario que la policía le dice, ¿dónde me dice que es legal fumar en la calle o consumir algo en la calle? Y en realidad la pregunta correcta por un tema de aplicación de principio de legalidad y tipicidad es que lo que no está expresamente tipificado como algo ilícito no lo es, así de simple. Pero la interpretación o cómo se da el día a día es completamente inverso. Entonces, ¿qué, qué pasaba? ¿No? Eh, ¿Cómo empieza esto? Eh, tuve un primer detenido. Tuve un primer detenido y había tenido bastante input de un amigo penalista, porque en la mina claramente no vemos casos de cannabis, pero por ahí tienes un accidente fatal o algún tipo de problema de un fallecimiento y termina siendo investigado por homicidio. Entonces, el proceso penal, en realidad en la universidad te lo enseñan, pero no lo ves mucho en la práctica, a menos que te dediques a ser penalista. Yo, como les decía, me había dedicado a ser minero, eh, no lo entiendes y solo habías escuchado siempre que si te agarran con drogas en la calle te detienen 15 días. En realidad ahí descubres que esos 15 días son una detención preliminar y que son un momento muy importante en estos casos. porque qué? ¿Qué pasa? Todos los usuarios terminan siendo procesados como si fueran traficantes. Entonces, otro aspecto importante de así como consumir no es un delito, eh, comprar tampoco es un delito. Solo comete el delito el que vende o el que realice actos destinados al tráfico, no destinados al propio consumo. Entonces, este, lo que me di cuenta, y lo confirmé después de más de un año de venir haciendo ese trabajo, es que lo que hace la policía es buscar una autoincriminación de las personas, porque normalmente no trabajan con pruebas o no trabajan de una manera regular o como lo regulan los procedimientos penales aplicables o policiales aplicables sino que lo que hacen son intervenciones que son ilegales, arbitrarias, y obtienen confesiones en un contexto eh, casi de coacción. Y la mayoría de procesados, eh, a menos que sea un operativo bien montado, son sentenciados finalmente porque admiten la culpa sin saber que tienen derecho, por ejemplo, a mantener silencio desde el primer momento de la intervención o a ser asesorados por un abogado. Pero además, porque, porque se da otro problema, creo yo, ¿no? O sea, siendo un tema penal, que se califica dentro de los tipos de tráfico ilícito de drogas, los abogados que dan ese servicio, primero tienden a cobrar un montón de dinero, y era el tema del pricing, sin saber por qué están cobrando. En, un, en uno de estos casos, eh, en realidad, eh, dependiendo en qué momento llegues y de lo que había ocurrido, es probable que los costos sean muy bajos, ¿no? Y en eso es algo que estudiábamos con Felipe en el tema del Legal Project Management, de que en realidad tú no le puedes estar cobrando a la gente algo que no vale o, o, el, o que no, o no tiene un valor. Tú tienes que valorizar el trabajo que vas a hacer, eh, el tiempo que te va a tomar hacer eso y, eh, y cobrarle eso al cliente, ¿no? Eh, finalmente, eh, es tú tu, tu, tu harás tu evaluación de rentabilidad pero no se trata de hacerse rico en base a, a los clientes. ¿no? Entonces, este, porque los casos no son tan complejos, en realidad no te enfrentas a, a una investigación de 200 páginas, normalmente son tres cuatro actas policiales mal redactadas, que tienes que entrar a, a cuestionar, a corregir y a trabajar sobre eso. ¿no? Eh, ¿Y ¿Cuál era el otro problema? Que la población, eh, o los, los que integran esta comunidad canábica, o, obviamente nos ven a los abogados o nos veían a los abogados como gente inaccesible, como gente con la que, o sea, ya partiendo del, del punto de vista de que el cannabis es un, un tema tabú, este, nadie te contacta para, para pedir que lo ayudes, ¿no? Eh, y lo que hice también fue eh, desarrollar dos ideas o profundizar específicamente en el tema de la regulación, lo habíamos visto en, en el programa que estudiamos con Felipe en, en España, por ejemplo, habían boutiques de abogados de taurinos, que sus clientes eran taurinos, solo taurinos, y les veían todos sus temas a los taurinos. Entonces pensé, ¿por qué no hacer un tema realmente enfocado solo en usuarios? ¿no? O sea, o principalmente en usuarios, ¿no? o como punto de partida del tema de los usuarios, ¿no? protección de los derechos de los usuarios, ¿no? siendo que además nadie eh, ve veía el tema. Y fue creciendo fue creciendo eh, al punto que hoy yo, por ejemplo, y les mostraba acá, no es, que, no es que tenga un software, me encantaría tener un software en realidad, eh, pero hice mi propia página web, en realidad de bajo costo. Esto es súper interesante porque yo la última vez que había visto cómo se tenía que hacer una página web me parecía costosísimo, pero creo que con 10 soles al mes o un poco más puedes tener una página web como esta. Como le mostraba a Pipe el otro día, eh, incluso que al final... Nos pueden enviar un mensaje que llega directamente a, a nuestros números y casi cualquier persona en el mundo nos puede contactar. En realidad nos enfocamos en, en tres partes, que es todo el tema de asesoría jurídica para empresas y usuarios, eh, dudas sobre la regulación, que son bastantes, eh, de cannabis en el Perú, y eh, casos de violación de, de los derechos de ciudadanos, ¿no? que también es bastante común y que es un, un tema que en realidad no se puede dejar de lado porque eh, el abuso de autoridad sí es un delito. O sea, mientras el consumo eh, o la compra no son delitos, el abuso de autoridad, que es una práctica que se da a diario, eh, sí constituye un delito y, y además lo que, se, lo que yo evidencio por lo menos es una, una, un, una utilización ineficiente de recursos públicos, ¿no? y una retroalimentación de un círculo vicioso que, ha sido, eh, que existe por décadas, ¿no? que se transmite de generación en generación a, eh, en la policía. Entonces, obviamente, lo que se busca generar es un cambio. Ahora, la comunidad eh, canábica, vamos a decirlo así, se integra por los usuarios de cannabis, lo que no tiene una, una limitación en cuanto al uso adulto o al uso médico. Entonces, obviamente, también, eh, hoy por hoy somos contactados por asociaciones o integramos asociaciones de usuarios de cannabis y planteamos básicamente ideas mucho más radicales eh, de las que hayan escuchado antes, por ejemplo, en cuanto a que el autocultivo de cannabis para uso personal no es un delito en la medida que no se encuentra tipificado como tal en el, en el código penal, cosa que es bastante controvertida, pero tenemos este, jurisprudencia que lo respalda. Eh, y las tratamos de sistematizar, que era otro tema importante que nos explicaban con Felipe en el tema, en, el, en, este, tema, en este programa que llevamos. ¿no? Al ser un, un, un, el, mi marca, vamos a decirlo así, porque ahora lo he registrado como marca y justo me llegó la notificación ayer, no es una marca de servicios jurídicos. Lo que estoy generando en un año es una base de datos respecto a casos de cannabis muy interesante, porque se van confirmando ciertas circunstancias o ciertos eh, supuestos mejor dicho, eh, como que el, el consumo no es delito, la compra no es delito, qué, qué, qué conductas constituyen delito y cuáles no, y entonces este, esa data finalmente tiene, al estar organizada, tiene un valor. Eh, me, me ha pasado algo que nunca pensé, que he tenido citas con la mitad de las fiscalías que existen en Lima, he visto una pluralidad de casos al, eh, relacionados a esto, y tengo, puedo medir mi efectividad en cuanto a mis resultados, siento el 100% positivo, o sea, no tengo ningún cliente, por ejemplo, que se haya ido con una prisión preventiva, que haya estado bajo mi responsabilidad, incluso habiendo sido solicitada por la Fiscalía, cuando yo en realidad no soy un especialista en penal, ¿no? Obviamente, eh, y eso, que, que bueno coincidir con, con las otras eh, presentaciones, es que cuando ya el tema se puede complicar a nivel de que requieres una ayuda un, que, que, que vaya a otro nivel de especialización, justamente en el tema penal, ¿no? eh, puedas tener los contactos para que asuman eh, lo que conlleva a ser una audiencia, pero una audiencia son dos, tres horas de trabajo, y en realidad lo que necesita esa persona que va a hacer esa audiencia es que tú lees el input, eh, básicamente que va a ser todo el expediente eh, para, para, para que se pueda preparar, pero los presupuestos, la lógica, los argumentos, más o menos siempre van por el... Eh, en el mismo sentido, ¿no? Y, y por eso se hace manejable eh, a un nivel hoy por hoy digital. Encima, antes había que ir a lugar por lugar, comisaría por comisaría, pero hoy tanto las fiscalías como los juzgados se han digitalizado. Entonces las audiencias son virtuales. Lo que nosotros con Felipe aprendíamos el año pasado, que se supondría que iba a pasar en 10 años, pasó inmediatamente en, en el año siguiente. Entonces... Todas estas audiencias, actuaciones que le comento, muchas ya no son presenciales. Y eso eh, lo, lo que nos hace, por ejemplo, a nosotros es, como es un tema eh, súper especializado, tenemos estandarizados la mayoría de escritos que tenemos que pasar, las direcciones de correos de las fiscalías, porque todas las mesas de partes son virtuales, eh, eh, las, eh, los links para hacer la presentación de escritos al Poder Judicial... Al, en la mesa de partes virtual, no solo a través de correo te puedes comunicar, sino a través de las fiscalías, y en general, eh, comenzar a tener toda una experiencia en derecho penal que, si no fuera por esto, creo que nunca la, la hubiera tenido, ¿no? Como les decía yo, este, básicamente me había dedicado siempre al tema de, de minería, eh, pero la experiencia también adquirida durante todos esos años te permite eh, plantear de una manera un poco más... Eh, firme, eh, cuestiones tan controvertidas como lo pudieran ser el tema del cannabis. Para mi mala o buena suerte, hasta la fecha yo no me he cruzado con, con un abogado que pueda argumentar que lo que diga no es correcto, ¿no? Eh, respecto al cultivo, al consumo. Eh, y lo interesante, porque además no es que cobre por todo el trabajo que hago, hay casos en los que puedo hacer el trabajo sin, o sea, de una manera pro bono porque pero tengo clientes que ni, ni ingresos deben tener, eh, es poder difundir la información. Porque a mí no me sirve nada todo el conocimiento que tengo si lo guardo eh, dentro de mí y si no lo comparto. A mí me interesa que todas las personas que consumen o son usuarios de cannabis tengan claros cuáles son sus derechos, cuáles son los procedimientos, cuándo se están abusando eh, de la autoridad en perjuicio de ellos y otros. Y también a la vez estar atentos, ¿no? Entonces, eh, antes de, de la pandemia, eh, se ingresó un proyecto de ley y con otros miembros de, de la comunidad canábica lo que hicimos fue organizarnos para hacer llegar nuestros, nuestro, nuestras observaciones a, a ese proyecto de ley. Y lo que, y lo que pudimos, eh, luego hacer los reclamos en el Congreso correspondiente, eh, si ven ahí en la pantalla... Eh, logramos que ese proyecto de ley sea uno de los co más comentados de la última década y básicamente este, los otros están referidos a temas un poco más complejos que son las leyes de los médicos Pero, eh, y además con la mayor cantidad de comentarios negativos con propuestas alternativas muy interesantes abriendo ya el lugar al debate adicionalmente hace poco hemos hecho una consulta al Ministerio de Justicia para validar eh, la posición que tenemos respecto a al, al autocultivo y otros. Eh, todavía no tenemos respuesta, en realidad eso lo hemos presentado recientemente. Este, su, tenemos eh, diversos videos de, de malas intervenciones policiales que colgamos porque hoy por hoy lo que le recomendamos a todos nuestros clientes o, o miembros de la comunidad es que este, graben, graben todo lo que ocurre para luego colgarlo y, y que se evidencie cómo es eh, el tratamiento que se le da a un usuario de cannabis en el Perú. Este, y también eh, estudiar un poco eh, cuál es la realidad en otros países donde estos movimientos obviamente eh, existen desde hace muchos años atrás. ¿no? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos existe esta agencia que es NORM, que es la Agencia Nacional para la Reforma, eh, de, de, de leyes sobre cannabis eh, tuve la oportunidad de, de, de estudiar hace poco ahí y, y la lógica es eh, que es un que es una lucha vamos a decirlo así que trasciende el tema de cannabis y que se puede encontrar con la protección de derechos de otras minorías o con intereses de otros grupos minoritarios que son vulnerados sistemáticamente y que hoy por hoy son normalizados ¿no? entonces eh, obviamente en mi página en mi página en mi página de, de de Instagram lo que tenemos es mucho seguimiento de movimientos de LGQB eh, o de movimientos homosexuales este, de otros eh, grupos eh, a nivel Sudamérica eh, que, que tienen interés sobre el canal y sobre todo en Argentina Chile Colombia lo que es bastante fuerte e interesante para el desarrollo de la práctica jurídica porque te permite hacer una, una, un análisis de derecho comparado. ¿no? Eh, es interesante, por ejemplo, ustedes ven cómo en Perú se persigue la venta de productos eh, comestibles infusionados con, con cannabis, eh, como si fuera tráfico de drogas, mientras si tú te vas a un país como Estados Unidos, esos se, se denominan productos medicados y se les da de manera dosificada a los pacientes, ¿no? Entonces, eh, a, a eso voy con, con la ineficiente asignación de recursos del Estado que hace que, que, que todo esto sea un show en la televisión cuando en realidad no tienes un producto que ni siquiera es dañino para, para la vida, ¿no? Entonces, eh, esto, de, de, de obviamente, de, de crear eh, esta página, esta marca, me ha permitido conocer... Eh, a la gente que utiliza cannabis a nivel nacional cuando les digo a nivel nacional es costa, sierra selva, zonas de frontera otros países hacer entrevistas con otros abogados eh, tanto a nivel Perú, a nivel de otros países con denominados presos eh, los usuarios de cannabis o la comunidad canábica, a las personas que siembran y no venden y son encarceladas injustamente, las denominamos presos políticos, ¿no? Entonces, es... Eh, Gustavo Sacomán en Paraguay y otros casos emblemáticos he tenido la oportunidad de conocerlos justo a raíz de la pandemia porque ahora todo es virtual. Y claro, eh, la Fundación daya en Chile, eh, que recientemente fue intervenida eh, la, la hija de la, de la principal fundadora y así diferentes este, grupos a nivel de toda Sudamérica, incluso en Estados Unidos o España, eh, lo que obviamente es una práctica a nivel, por ejemplo, de minería nunca había tenido un nivel de contacto, había tenido contacto con, con otros países, pero no un nivel de contacto tan pronto y tan rápido eh, como, como el que he tenido gracias a esto, y es un tema totalmente novedoso, ¿no? Y lo que más justo me da es que tipo, se van integrando otros eh, colegas que evidentemente les ven potencial al tema, porque en el tema de cannabis no solo está el tema de protección de derechos a los usuarios, sino que el desarrollo de la industria farmacéutica es algo que se va a venir con fuerza, eh, y también el uso del cáñamo industrial. Entonces, este, sí, sí, este, sí creo que, que va a haber un espacio para, para los abogados que puedan estar interesados en, en hacer este trabajo, y finalmente a lo que a nosotros nos interesa es poder vender un o, vendernos, o, o brindar, es la palabra, ¿no? un método para que el tratamiento al usuario se corrija, ¿no? que cesen los abusos. Eh, porque finalmente puede ser ilegal, pero eso no valida que se cometa un abuso contra, contra las personas, ¿no? porque vivimos en un estado de derecho en donde se respetan los derechos fundamentales, entre otros. Entonces estamos pidiendo cosas básicas. ¿no? Eh, cuando uno estudia se da cuenta que finalmente una persona que tiene problemas con cannabis y con la justicia pasa a ser un ciudadano de segunda categoría, no puede acceder a un crédito, le cuesta acceder a un trabajo, tengo dos clientes que son pasados por filtros y solo por el hecho de haber sido investigados, por una mala intervención policial, no pueden acceder a un puesto porque los datos han sido filtrados del sector público, del sector privado, y hoy por hoy ya no se pueden borrar. Entonces, a ese nivel de, de problemas llegamos por un, por un tema tan simple como una planta. ¿no? Entonces, este, no sé si, si, si tengan alguna pregunta, encantado de hacérmela específico. Como les digo, este es un tema que para mí ha crecido bastante en el último año. Incluso admitiría que me cuesta administrarlo. Este, por, por, por la magnitud, o sea, tengo más clientes eh, los que pensé que iba a tener. Hoy por hoy ya vamos a llegar casi a los 7000 seguidores. Este, y nada, en realidad hay un tema interesante que me quedó como concepto y que, y que, y que no que no, este, no deben dejar pasar por de desapercibido, y es que en la medida que algo eh, dependa de tu tiempo, o sea, que no sea escalable, que no puedan crecer a escala, eh, su crecimiento va a ser limitado, ¿no? Entonces, co como conversaba con Pipe y había en su gorra ahí, es más fácil o más rentable va a terminarse haciendo vender gorras que atender a todos mis clientes, porque ya a mí, francamente, teniendo un trabajo aparte no me da el tiempo. Pero cuando pienso en mi marca, lo que pienso realmente es que hay mucho trabajo que se podría tematizar o automatizar me interesaría generar aplicaciones que puedan atender en tiempo real a los usuarios, que puedan dar información a la policía detectar posibles casos de abuso y yo creo que la tecnología nos dice que eso no es tan lejano entonces eh, ya simplemente es marcar un punto de partida y no sé en 10 años en qué estaremos, ¿no? porque obviamente el tema del cannabis va a permanecer ahí pero eso, eso era, y me imagino que habrán preguntas para profundizar algún aspecto o para desarrollar alguno que no toque, que no. pero si quieren síganme en mis redes, también encuentran mi página web y ahí sale eh, el link a, a todas las otras este, redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en la web, y bueno, en Facebook no, porque nos bloquearon. ¿no? Pero básicamente eso. Muchas gracias. A ti, Pedro, gracias a ti. Eh, estamos, pero, recontra con la hora, ¿no? Y hay un montón de, de, de preguntas, así que difícilmente vamos a poder plantear todas las preguntas. Pero yo quería, digamos, empezar para los tres, eh, simplemente consultándoles cómo hacen para, para conocer a su cliente. ¿no? Y, y mientras responden, vamos a ir tratando de empaquetar algunas de las de las preguntas para ir lanzándolas en los siguientes minutos. Entonces, ahí a quien se anima, Melina Eduardo, o, o si quizás alguno de ustedes dos, ¿cómo hacen para conocer a su cliente? Um, eh, bueno, si gustas empiezo yo. Bueno, nosotros tenemos en realidad dos clientes, porque... Eh, por razón de nuestras dos líneas de negocio eh, eh, nosotros abordamos dos segmentos que son los clientes eh, legales y los abogados entonces a través de los market el, a través del marketplace nosotros servimos a ambos y a través de Alex también servimos a ambos ¿no? y nos hemos nos hemos este nos hemos asegurado de que de que ambos ambas líneas de negocio ambos productos eh, puedan satisfacer las, neces las respectivas necesidades de, nuestros, de, de nuestro público objetivo. Entonces, ¿cómo lo, lo, los conocemos? Pues eh, finalmente dando lo mejor de nosotros para que nuestro servicio sea lo que ellos esperan recibir. Eh, en el marketplace, como expliqué en mi presentación, eh, nos aseguramos de tener a un, a un staff de abogados que, sea, que, que tenga las competencias necesarias para atender casos eh, en forma eficiente, eh, de forma eh, profesional, y que, y que, y que se, se ajuste a nuestras directrices, que es, eh, una, eh, <coughs> que es un servicio eh, competente, un servicio... Eh, transparente, un servicio que tenga el accountability necesario eh, hacia el cliente. El, lo, el, el, el cliente del marketplace, pues, es un cliente que, que entiende de que el abogado que está siendo asignado a su caso es un abogado que está eh, cuidadosamente seleccionado, y, y nosotros mismos, o sea, como nosotros mismos en realidad somos la cara frente al cliente, no solamente en términos de, de, del servicio, sino también en, tema, en temas de facturación. Eh, nos, eh, nosotros también nos tomamos el trabajo, nos tomamos el, el, el, el esfuerzo de, de explicarle al cliente cómo funciona. Finalmente, los clientes eh, legales, especialmente las personas naturales, eh, no conocen mucho qué cosa es un marketplace, entonces, este... Hay que, hay que, hay que invertir un poco de tiempo en, en explicarlo. Eh, y lo mismo sucede con, con Alex, con el software. Eh, el, la verdad es que nuevamente el, el, el software nació eh, recién este año eh, como producto masivo, como producto que nosotros estamos ofreciendo al mercado general de abogados. ¿no? Eh, de, de todo tipo de abogados, como, como expliqué, o sea, no solamente abogados procesalistas, sino abogados eh, consultores, y, y precisamente como los abogados son nuestros principales clientes del software, eh, la mejor forma que, que nosotros hemos, o sea, eh, hemos, hem, hemos tratado de conocerlos es relacionándonos con ellos, eh, buscando, eh, buscando, conocer, buscando reunirnos con abogados de todo tipo de especialidades, ver, ver su, eh, obtener su feedback, su, su, su, sus opiniones sobre cuáles son las, las herramientas que podrían calzar mejor con su, con su práctica, con sus procesos internos, eh, incluso a nivel técnico del software, eh, desarrollar un software y ahí, no, no sé si es en este momento que debería responder esto, pero por ahí vi una pregunta eh, en, en, en el chat que, que me hacían sobre cómo, cómo es el proceso de diseño de un software. No sé si, Felipe, te parece que la, la responda ahora o luego. Ya, dale, nomás. Ya, yeah, ok. Este, diseñar un software de, de abogados es, es un proceso muy complejo. Eh, es un proceso que requiere... Mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, no solamente a nivel de planeamiento, de, de diseño, eh, sino también de, de ejecución, de, de idas y venidas con desarrolladores, con los programadores. Eh, con el, el, porque una cosa es el diseño del software, lo que, lo que el cliente, lo que el usuario ve eh, hacia afuera, y otra cosa es la estructura, la programación del software, que es todo lo que, lo que está por dentro, el, el lenguaje de programación y cómo el software se traduce en, en, el, en, en, el, en el entorno informático. Entonces, y, y además de eso, un software legal eh, tiene, tiene la particularidad de, y aquí voy a responder otra de las preguntas que me hacían por ahí, eh, de al, almacenar, de albergar información que es muy muy sensible, es, es información altamente sensible que es básicamente no solamente datos personales sino también información sobre el caso, el caso de un cliente, que en ocasiones esa información puede resultar eh, eh, eh, muy um, muy muy sensible nuevamente entonces eh, nosotros Además de, de, por supuesto, tener todos los registros necesarios en, en, en la Autoridad de Protección de Datos Personales, eh, celebramos acuerdos de confidencialidad por la data, de, eh, sobre todo de resguardar el, el secreto profesional. En caso de los abogados deseen eh, almacenar la información en el software, información que pueda que puede ser sujeto al secreto profesional con su cliente, ¿no? Porque finalmente el abogado decide qué tipo de información desea gestionar en el software o qué tipo de información la, la maneja en, en los márgenes del software. Bueno, finalmente, eh, para redondear y, y, y volver a la, a la pregunta que formulaste, Felipe, eh, la, la forma de conocer al cliente es, es, es vinculándote con él poniéndote en, tus, en sus zapatos, ser mucho más empático, entender sus necesidades, entender eh, hacia dónde va, qué busca, cuál es su objetivo, y, y, y, y simplemente volcándote hacia ello y, este, y, y, y encontrar formas creativas de también ayudarlo. O sea, y, y finalmente, nosotros que estamos incursionando en un producto tecnológico en, en Legal Tech, <coughs> Este, y entendiendo que la tecnología realmente te da todas las herramientas para poder innovar, para poder eh, transformar el derecho. Y aquí estoy citando a mis desarrolladores que siempre nos dicen, todo se puede, en realidad todo se puede. Cuando yo le pregunto, ¿puedes hacer esto? Todo se puede. Entonces, la verdad que es, es muy alentador. Lo que, uno entiende, lo que uno al final eh, conoce todo lo que se puede con la tecnología y, y lo único que tienes que hacer es, es echarle para adelante y, este, y proponértelo. Y de repente tú quieres contar qué haces para conocer a los emprendedores. Sí, oh, oh. Eh, voy a tratar de, de hacerlo súper este, corto. Mira, con los emprendedores sucede algo muy especial. Los emprendedores, a diferencia de repente de otro tipo de clientes que vienen y tienen muy claro de repente cuál es su necesidad, porque ya la experiencia, el propio crecimiento de la empresa les da ese, ese como background. Con los emprendedores muchas veces te dicen, eh, yo necesito un contrato. Pero en verdad, cuando vas preguntando y te vas realmente conversando con ellos, más allá de su necesidad legal, sino vas preguntando, OK, ¿cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo se ha movido tu tu empresa en, los, en el último tiempo? ¿A dónde quieres llegar? Te das cuenta que no es un contrato de trabajo de repente lo que necesitan, sino de repente hay un tema de regulación, de temas de desorden interno que el contrato de trabajo, por más que se lo hagas, no va a ser realmente útil porque tiene atrás todo un tema mucho más complejo que resolver. Entonces, creo que eso es algo muy característico cuando te conectas con los emprendedores. Tienes que realmente interesarte porque no es solamente una empresa para ellos, es parte de su vida, es a lo que le han puesto, es a lo que han dejado de repente todo su trabajo para hacer esto realidad. Entonces, o tienen la inversión del papá o tienen un friends and family atrás, etc. Entonces, es realmente, tienes que realmente generar empatía con ellos, pero más allá de la empatía es realmente interesarte en conocer cuál es su necesidad y cuál es su sueño, a dónde quiere llegar. no Entonces puede sonar un poco romántico y decir, ay Dios mío, esto suena un poco este utópico. Pero es la realidad, o sea, así son los emprendedores, tienen esta, este interés en realmente este, sacar esto adelante como sea. Entonces, pero es que este como sea muchas veces le genera todo un tema de, de confusión y obviamente de presupuesto también, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ese lado es, este, es muy importante. Antes cuando antes de la cuarentena, nos usaba mucho como... Eh, me gustaba mucho como que recibirlos en el co-working, tomar un café, conversar y un poco como que distender un poco la conversación para que se relajen y puedan conversar, porque dicen, ah, no, voy a ir donde la abogada, no, no, Uno le dice vas a ir donde el diseñador, van contentos, no, ah, sí, quiero ver, que me va a decir, vas donde la abogada y es, qué aburrido, no quiero un abogado, ay, no, qué me va a decir, en cambio la idea justamente es, y a través ahora del tema de la cuarentena, es, bueno, a través del Zoom y de manera este, virtual, pero igual, interesarte, eso, eso no cambia, eso se transmite igual, entonces, es manera de conocer, yo creo, a tu cliente. A este tipo de cliente. ¿Felipe? Estaba poniendo así mis, mis dedos. Eh, okay. Adri, creo que te ibas a hacer algunas preguntas. Hay algunas preguntas para Pedro. Y... Ah, y sí, yo quería comentar cómo conozco a mis clientes. Ya, ya, ya, dale cuenta. Lo que pasa es que a veces los conozco en el calabozo, pues, ¿no? <risa> Literal, además. Literal, o sea, y, y es interesante porque llegas, o sea, de acuerdo a los procedimientos penales, en realidad esa persona te tendría que haber llamado apenas empieza la intervención, ¿no? Por la gravedad del asunto. Y a veces llegas a verlo después de cinco días y hay calabozos en los que ni siquiera hay luz. Entonces, en realidad te encuentras con una persona desorientada que no se ha bañado cinco días y que no, y que... Y esa a veces es la primera relación. Otra forma de cómo llego a mis clientes es a través de sus familiares, porque ellos son los que toman conocimiento de la detención y finalmente llegan a mí. ¿Cómo llegan cómo inicialmente mis clientes? Eh, obviamente por contactos, por conocidos, pero hoy por hoy me llegan clientes, como te digo, eh, con consultas de todo el país. Entonces, eh, y eso es algo que nos eh, explicó o enseñó la profesora Lorena Borgo que ha estado conectada, no sé si sigue conectada que es un tema de reputación y confianza no que es algo que yo tipo he tratado de mantener porque por dos aspectos básicos no hay un tema de corrupción fuerte en la institución policial y entonces los policías como para ayudar suelen cobrarle a las personas eh, y cuando llega un abogado ese plan se malogra ¿no? o en todo caso baja mucho el presupuesto. Eh, entonces, eh, a gente que tipo, le han, le han querido extorsionar, le han querido sacar dinero y te sacan sumas de dinero interesantes, estoy hablando de miles de soles, no, no es que pidan poca cosa, la termina sacando porque en realidad el fiscal se da cuenta que no hay nada, entonces, eh, o casos que me he dado cuenta que hasta teniendo un acta de liberación, cobran, ¿no? Y, y la gente al saber que con un abogado que va ahí y está una hora, 30 minutos molestando, eh, eso va a salir, hace que el boca a boca sea muy fuerte. Entonces, mi teléfono, como te digo, acceden a través de mi página web y, y me termina de llamar de, de, de, de todos lados del país, obviamente. Entonces, este, pues ya ni siquiera tengo oportunidad de conocer a mis clientes. A veces me da la paranoia de pensar, de, no sé, será la policía, que me está pulseando y eso, ¿no? Pero al final todo se enmarca dentro del secreto profesional y es una consulta jurídica. Entonces, eh, vivo con eso, ¿no? Eh, y sí, eh, lo que menos me gusta es conocerlos, como les digo, cuando tengo que conocerlos en un calabozo, ¿no? porque además convencer a la policía de que una persona tiene acceso a que ellos a que se entreviste con su abogado inmediatamente es como, le ponen los mil peros, ¿no? pero justamente eh, tengo departamentos de investigación criminal que, como dirían en el argot peruano, yo los tengo de caseritos, entonces me ven llegar y es como, oye, antes de que empiece a hablar ese señor, por favor, traigan al detenido para que firme y se vaya de una vez, porque va a empezar con todo su tema de abogado, no lo queremos escuchar. Eh, entonces, este, sí, así, y me queda, no me queda otra que confiar ciegamente en, en mis clientes. Este, más allá de lo que hayan hecho, hay un tema que, que siempre discutía con mi mamá, que era, este, tienen derecho a la defensa, y es obligación del Ministerio Público y de la Policía probar que han cometido delitos no hay una obligación de autoincriminarse, y en ese sentido eh, no le vamos a hacer la chamba a la policía, ¿no? Sobre todo cuando ya a un nivel macro entendemos que el cannabis no debería estar eh, regulado en la manera eh, como se encuentra regulado, entonces este, ante una mala regulación lo que hacemos es ya una, casi un acto de desobediencia, ¿no? Y como les digo, como comunidad canábica, como cultura canábica, que es un tema mundial, eh, reforzamos mucho el, el hecho de combatir el narcotráfico a través del autocultivo. Ya no es una conducta tipificada y que cultivo eh, y cultura son palabras que etimológicamente están relacionadas porque obviamente va por ahí y no puede haber el desarrollo de una comunidad canábica eh, y de una cultura canábica si la gente que es usuaria no lo maneja a través del cultivo, porque tampoco, y también asesoro farmacéuticas, así como asesoro mineras, pero lo digo con frialdad no le vamos a dejar todo el pastel a la farmacéutica. si Una persona no puede depender de que la farmacia le venda un producto para poder acceder a ello, más cuando las propiedades medicinales son reconocidas y la, la posibilidad de extraer esas propiedades es, se maneja a nivel de técnicas de, elementales. Entonces, abarcamos todos los espacios, ¿no? Decimos hay espacio para todos. O sea, a veces hemos dado conferencias eh, para la Cayetana en cannabis medicinal y en otro lado estamos haciendo conferencias a nivel underground en cuentas que... que a las que no tiene acceso cualquiera, estamos en YouTube, estamos en mil cosas y no, no nos limitamos, todo lo que tenga que ver con cannabis sentimos que podemos tratarlo, tocarlo y ver la mejor manera para democratizarlo, no solo el cannabis, sino el conocimiento de las leyes y el respeto de los derechos, porque esto va mucho más allá, porque es interesante eso, eh, como cualquier otra lucha sobre derechos fundamentales y libertades, va mucho más allá de la lucha inicial, porque es transversal, es debido proceso, es derecho a la defensa, eh, respeto a derechos fundamentales. Finalmente, a, a un usuario de cannabis lo terminas tratando como un terrorista. O sea, yo le digo a mis clientes: es, más, más, es menos grave meterle una bala en la nuca a alguien que que te agarren con más de 8 gramos en la calle para la judenco. Si tú metes una bala en la nuca a alguien y el fiscal no hace rápido su trabajo, en 48 horas estás en tu casa y te abrirá un, abrirá un proceso. Pero si tú vas por un tema de cannabis, el fiscal va a tener 15 días, va a dar tu prisión preventiva, va a todo el tiempo del mundo para hacer. Entonces, obviamente hay una desproporción. ¿no? Si tú vas a una comisaría y le dices, mi esposo me ha pegado, el policía te va a decir, ¿y qué has hecho? Si tú vas a una comisaría y dices, mi, mi, mi vecino está fumando, el, el policía está ahí, al dos minutos. ¿no? Y por eso yo siempre le digo a las, a las personas que tienen casos de violencia familiar y la policía no les haga caso, prendan un cigarrillo de cannabis y la policía va a llegar en cinco minutos. Entonces, cuando debería ser todo lo contrario. ¿no? Hay que corregir cosas en la sociedad y este tema... Eh, lucha del cannabis nos ayuda a corregirlas porque son temas que no, no vemos. O sea, la sociedad ve cosas malas en donde no las hay y normaliza aquellas que deberíamos erradicar. Entonces esta lucha eh, o este tema de, de doctor D ayuda a eso, ¿no? Ayuda no solo al usuario de cannabis sino a entender cómo debemos funcionar como sociedad y cuáles son las reglas que ya existen. Nosotros no estamos inventando nada nuevo. Simplemente estamos procesando algo que ya existía para dárselo digerido al ciudadano de a pie, ¿no? Al señor, que algunos no entre mis clientes, algunos ni secundaria completa tienen. Pues, ¿no? Entonces, este, y los emprendedores son, son narcos, pues ¿no? La izquierda emprendedora es pues, la que no paga impuestos. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. ¿Me escuchan? ¿Se lo escucha bien? Sí, excelente. Gracias a ti, Pedro. Eh, gracias a todos. La verdad, se nos ha quedado corto el tiempo y tenemos todavía preguntas. Este, pero lamentablemente tenemos que ir cerrando por un tema de tiempo. Eh, no se olviden que igual, si es que, que hace alguna duda que no fuera resuelta, pueden hacerla llegar a través de nuestras redes, a través del Slack, de Meet, de LinkedIn, de Facebook. Y este, si es que no la tuvieran o tuvieran alguna sugerencia o quieren enterarse los próximos eventos, sería también nos pueden seguir ahí. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche y nos vemos en el próximo minuto. Adiós. Uh.